Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Eh? ¿Está todo? Hoy... Generalmente los jueves temprano tenemos La sesión de Anurem, pero eh, No va a ser, porque Porque bueno, Max tiene que ensayar Mañana tiene, ¿cierto? Así que Está ahí metiéndole todas las pilas Así que vamos a aprovechar y seguir la partida de Alicia en el país de las pesadillas Habíamos eh, empezado la última vez y había pasado un poco de todo Ahora, ahora vamos a hacer un recorrido por, por las decisiones que tomamos junto a Alicia Y cómo nos fue en, la, en el combate porque tuvimos un combate bastante intenso Y... Eh, oh, hola, ¿cómo anda Claro, era tanto tiempo eh, Pero primero tenemos algunos anuncios para hoy Mañana tenemos el jardín, así que no se lo pierdan, vamos a ver eh, qué le pasa a los vampiros. Es para cualquiera que no lo haya visto, es una partida que hacemos nosotros de Vampiro, la mascarada de quinta edición. También vamos a participar en el carnaval rolero que está organizando el Concilio del Sur en noviembre. Todavía estamos debatiendo qué vamos a hacer, pero bueno, hay mucha información que todavía no vamos a dar y que ellos seguramente vayan compartiendo a medida que, que vaya llegando la fecha. Eh, vamos a tener pequeños cambios en la programación. Se vienen algunas cosas nuevas, así que si nos siguen a nosotros, van a notar que algunas cosas cambiaron de horario, de día, algo por el estilo. Así que estén atentos. Durante noviembre se va a confirmar todo. Por último, si no vieron nuestras redes sociales, estamos participando del de Bump Tover de World of Darkness y el Dandy Tover de Esculita de Roll. Ahí siempre dejamos alguna cosita para, para charlar o para alguna semilla o un chiste, algo por el estilo, sobre los días del de evento. ¿Okay? Gracias. Les gustaron genial. Um, <coughs> Alicia en el País de las Cosas Bien. Este juego, este libro juego, eh, de, cuenta la historia de Alicia que más o menos sigue la idea. de Alicia en el País de las Maravillas, pero al parecer las cosas se fueron para el otro lado. Hay un videojuego que charlamos la otra vez. Eh, se llama Alice que más o menos es similar a esto la idea es que eh, el país de la pesadilla se ve bastante malo y Alicia tiene que ir por ahí en nuestro último recorrido nos encontramos con el Conejo Blanco que el Conejo Blanco es súper turbio porque tiene como partes de relojes, de engranajes en el cuerpo y... lo seguimos hasta... en el agujero de Conejo y eh, llegamos al mundo de la pesadilla que es un lugar terrible eh, lo primero que hicimos fue lutear todo lo que pudimos luteamos encontramos un montón de objetos Encontramos un montón de cosas tiradas, y nos las quedamos, obviamente eh, Y eh, entre esas cosas, unas tijeras que nos sirven para pelear Después nos encontramos con con un grupo de, de costes, animales que estaban tomando junto con el conejo Y lo último que había pasado era que nos atacó un reloj Porque parece parecer la reina del eh, país de las pesadillas está enojada con todos y quiere... todavía no sabemos qué quiere, probablemente ganar todos, matarlos a todos algo, algo, algo por esa línea entonces la idea es la siguiente nosotros vamos a ir leyendo el libro y las decisiones mataron al conejo, es verdad mataron al conejo, la última vez que pasó, lo, único, lo último que pasó en la pelea fue que el reloj le capitó al conejo eh, y les voy a mostrar cómo vamos a jugar. Acá, en, en la parte de la derecha, tenemos la hoja de personaje. Porque este juego se eh, juega con una hoja de personaje. Ver, la tienen ahí, es la hoja de aventura de Alicia. Que tiene algunos stats. La pluma es más fuerte. Más extraño, más y, más y más extraño. Son cosas que podemos usar hasta tres veces cada una en el libro. Y nos aparece acá la, en la opción de usarla. Después, bueno, acá tenemos equipamiento y eh, enemigos que nos encontramos. Para, para llevar la cuenta de lo que está pasando acá Vamos a todas las decisiones que fuimos tomando Todas estas fueron las decisiones que tomamos y acá arriba anoté yo más o menos en resumen las reglas de combate y las que la usamos No sé si leyeron alguna vez alguno de estos libros Son similares a los de Elige tu propia aventura Pero generalmente tenés que hacer tiradas eh, Tenés que hacer tiradas a ver para dónde van las cosas A veces tenés éxito, a veces no Y eso está bueno Entonces Vamos a empezar desde el último. Desde el último mensaje que tenemos acá, que es el 168. Por si lo último. Este capi, Este libro, ven, se lee de a segmentos. ejemplo. En vez de decirte anda a la página 35, Dice anda al segmento 135. Y lo del segmento de es generalmente un párrafo 2. Así que vamos. <coughs> ah. A veces hay que tomar decisiones durante el libro y esas decisiones se van a tomar con... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, Luciana va a tirar una encuesta en el chat y, y van a poder ustedes ayudarme a decidir por qué camino ir. Si hay que tirar dados, se va a tirar dados. Eso, para eso están los dados arriba de la baja. Así que vamos. <coughs> Los ojos del conejo parpadeaban por última vez, y Alicia escucha el mecanismo del engranaje cuando el conejo emite su mensaje. Encuentra al vidente. Solo él puede ayudarte a recordar aquello que has olvidado. Ve al bosque de hongos y busca a la oruga. La neblina te guiará hacia él. Dicho esto, el conejo deja de hablar y con un último chirrido de, de engranajes, su relojería interna calla también. Dirígete al punto 179. Hay un dibujo acá Creo que esto es contra lo que peleamos Que no estaba el dibujo antes Estoy viendo 179 ¡Qué ilpa! Wow, ¿Cómo andás? ¡Tanto tiempo! ¡Qué bueno! Gracias por pasar <coughs> ¿Qué eran? Sigamos 179 Alicia sale corriendo de la casa, lágrimas cayendo por su rostro, súper angustiada por lo que acaba de presenciar. Detrás de ella suele muerte y destrucción. Al frente se encuentra el tétrico bosque. Sin embargo, incluso su oscuridad insondable, es preferible permanecer en la casa del conejo blanco un segundo más. Y era 397. 397. <tose> A medida que Alicia entra al bosque, el cielo se oscurece y un siniestro y amenazante crepúsculo se sona. Alicia sigue el sendero entre una penumbra natural. Los árboles pronto ceden y hongos gigantes aparecen. Hongos que parecen ser más altos que los mismos árboles. Alicia se pregunta si no estará encogiéndose con cada paso que da dentro del bosque. Acá, finalmente, el sendero entre los hongos se bifurca. Y acá es donde tenemos la primera decisión Si quieres que Alicia continúe su camino hacia la izquierda Al 407 O ir a la derecha En el cual desaparece la neblina Dirígete al punto 285 Así si que tú, derecho o izquierda Es la decisión Nos dijeron que sigamos el humo No sé si será lo mismo que la neblina quedaron la oruga, pero... No lo sabemos Esta es la encuesta ¿Puedo votar? <ríe> no, no puedo eh, Al parecer, durante la última sesión De este libro, eh, A la derecha estaba la neblina Durante la última sesión de, este, de esto Alicia porque Algo se acordaba en el pasado Como que todo lo resultaba muy familiar Esto de de entrar en el agujero del conejo El conejo blanco, perseguir por el bosque Una posición de agrandarse o de encogerse eh, Todo el resultado muy familiar Y yo sospecho, digamos, que tal vez Esto sea la secuela de Alice en el País de la Mar Bien, todo parece indicar que vamos a ir a la derecha Ah, no, perdón Sí, sí, está bien, derecha 286 Vamos a alejarnos. Ganó la derecha. <coughs> Mientras Alicia continúa por el camino, los tentáculos de neblina que se enroscan en los apacibles troncos de los hongos gigantescos despesan hasta convertirse en una bruma densa y nauseabunda, que huele a homo y putrefacción. En eso, encuentra a sí misma entrando en un claro en el centro del cual hay un hongo grande. El mismo tiene casi su altura y tras echar un vistazo por debajo, a los costados y por atrás, se le ocurre que también podría mirar qué hay encima. Parándose de puntas de pie, espía por sobre el hongo y se topa cara a cara con un gusano monstruoso, al menos dos veces más largo que ella. La cabeza es una masa bulbosa de carne suave y una serie de pseudópodos y patitas articuladas recorren la longitud a ambos lados del cuerpo ondulante. La criatura parece estar fumando un arguile. Realiza una prueba de locura. Si Alicia la supera, vamos a algún lado. Si no, vamos a otro lado. Las pruebas de locura se eran particulares. Locura, se tiran dos dados y tenemos que sacar menos de lo que tenemos en locura eh, para fallar. Entonces... Voy a leer rápidamente a ver si no lo anoté mal, pero yo te juro no estoy seguro que lo te. Por las dudas nunca se sabe. A ver dónde está? Acá. A medida que Alicia se adentre en la pesadilla que subyuga el país de las maravillas, su sanidad mental correrá peligro. Una línea más bien, dos dados, si sacamos menos que tres, fallamos, no, no quiero, no quiero errarle porque la porque ya hice una, una sesión entera así. Acá está. Cuando debes pasar una prueba de locura, lanza dos dados. Si el resultado de la tirada es menor a tu puntaje de locura, falla la prueba. Si es igual o superior, la supera. Perfecto. Bien, si Alicia la supera, vamos al 323. Hagamos un 7, es más que 3. Estamos bárbaros. 323. 323. 323. <ríe> Quería llegar a la oruga yo. La gigante oruga se pone en posición rampante. El narguile cae de su boca mientras su cuerpo se retuerce de manera abrupta La oruga, articulando su mandíbula de manera normal, Alicia, ¿eres tú? Hacia la oruga. Alicia no sabe si está más sorprendida de que la oruga pueda hablar o de que sepa quién es ella. Confundida y repleja, Alicia responde en su voz suave: No sé muy bien, señor. Solo sé que era yo quien amaneció esta mañana, pero creo haber cambiado varias veces desde entonces. Es complicado. ¿Crees haber cambiado. La oruga mientras succiona la pipa de narguil. Así es, señor. Me cuesta recordar ciertas cosas. Y cambio de tamaño cada 10 minutos, responde Alicia. Por ejemplo, dice Alicia, dubitativa. Este lugar me resulta muy familiar, pero es, no he estado aquí antes. <coughs> bueno, ahí Luciana cambió, canjeó. <coughs> Tengo que leerlo enojado, al parecer esto. No recuerdas haber estado aquí antes. ¿Qué es otra cosa? Responde Larugas, obviamente. la Larugas, la aruga fuma del narguile cerrando los ojos mientras saborea el humo y tiz. La pregunta es: ¿Qué más importante para ti? ¿Recordar qué cosas ya ocurrieron o cosas que aún no han sucedido? Dale. Es imposible recordar cosas antes de que sucedan, responde Alice indignada y un poco harta de tanta palabrería sin sentido. Es un estado raro de la memoria, que funciona al revés, hacia atrás, responde el héroe. Dale. Me perdí. <risa> eh, acá está. ¿Qué cosas recuerdas bien? Pregunta Alicia. Cosas que ocurren, ocurrieron una semana después de la próxima, responde la oruga. Despreocupadamente. Cosas que sucedieron hoy más tarde. Por ejemplo, te recuerda a ti, parada ante los portones del Palacio Real, diciendo la contraseña Shabberwalk. Oh, esta es una buena manera de tirar data, eh. Si alguien le pregunta a Alicia cuál es la contraseña, resta 50 al... Wow, hay un paréntesis, si alguien le pregunta a Alicia cuál es la contraseña resta 50 del número del punto en el que estás que te encuentres y dirígete de inmediatamente a ese nuevo punto alguien me tiene que hacer acordar de esto llegamos al, tipo, al 390 y me pregunta cuál es la contraseña tengo que restarle 50 y o sea, voy al 340 mirá, mirá, no me esperaba este giro del destino Suena muy confuso, declara Alicia Por eso, necesitas recordar oruga. Y pregunta ¿qué Eliges, el futuro Y la oruga apunta hacia el borde del hongo O el pasado Y la, or y la oruga le ofrece La pipa de narguile a Alicia acá, acá estoy viendo una decisión, eh Alicia no acostumbrada a aceptar sustancias extrañas De criaturas aún más extrañas Pero tampoco suele mantener conversaciones Con orugas gigantes ¿Qué debería hacer ahora? Hay tres decisiones Probar un bocado del hongo Fumar de la pipa Rechazar ambos e irse De este extraño lugar Cristiana Comer hongo, fumar pipa o irse <risa> Ah, Suena divertido este lugar ¿eh? O sea, querés acordarte de lo que pasó antes de lo que va a pasar en el futuro o no querés saber nada con lo que está pasando. A ver, el futuro es el hongo, el pasado es la pipa. Las dudas, ¿eh? No, me deja, no, no sé cómo se hay que hacer para votar, ¿eh? Creo que tenés que bajar la, la encuesta. Echarle hongos a la pipa mientras te va <risa> suena todo muy complicado, muy comprometido todo esto. Hay una idea acá de. de, de historias de, de, de cómo narrar que me están gustando mucho. Bueno, ganó la pipa al parecer. Dice. fumar de la pipa de Narguile 346. Vamos a recordar lo que nos pasó 3.5 3.40 Uh, acá se viene Luego ve alguien, eh <coughs> 3.46 Alicia aspira del pico del narguile Y se atraganta con el intenso 1 dulce que coloca su boca y su Vuelve a intentar fumar de narguile una vez más, una vez que la tosa minora. Inhalando fuertemente cierra los ojos y deja que el humo llene sus pulmones hasta que visiones extrañas invaden su mente. Abre los ojos nuevamente, o son los ojos de su mente, y no ve nada más que neblina, envolvente humo. La neblina se disipa, finalmente, y Alicia se halla ante el hoyo de la madriguera, debajo del seto, de nuevo, atisbando en la oscuridad del agujero. Da de un paso hacia adelante, casi al borde del abismo, incapaz de detenerse, un trance. Acto seguido, se encuentra en el fondo del agujero. Ante ella se extiende un pasaje, por el cual se acerca el conejo blanco con prisa. Alicia sabe, de alguna manera... Que no hay tiempo que perder y se echa a correr en dirección al conejo que dice al doblar por una esquina: Por mis orejas y bigotes, qué tarde es. Alicia aparece detrás del conejo justo cuando dobla la esquina. Alicia termina en una habitación pequeña, muy ordenada, con una mesa en la ventana. Sobre la mesa descansan un abanico y dos o tres pares de guantes blancos para el niño. Alicia está a punto de abandonar la habitación cuando divisa una botella que reposa junto al espejo. La botella no tiene una etiqueta, pero Alicia la destapa y se la lleva a los labios, y bebe la mitad de la botella, de pronto crece hasta que su cabeza choca contra el techo de la habitación. Alice observa un hongo de casi la misma altura que ella, mira hacia abajo, los costados y detrás del hongo, hasta que se le ocurre que sería importante también mirar por encima del hongo. Alice se para de puntitas de pie, espía por encima del hongo y de repente sus ojos observan una oruga enorme, sentada en el sombrero del hongo, con los brazos cruzados y fumando un arguile tranquilamente. La oruga dirige su mirada a Alicia y dice Alicia, debes regresar ahora mismo. Debes regresar. Tu voz parece provenir de un lugar muy lejano, pero muy cercano al mismo tiempo. Acto seguido, Alicia se halla parada enfrente de una gran casa. En el medio de hectáreas de parque, neblina alrededor. La neblina alrededor de ella se vuelve más densa. ¿Quién vivirá aquí? Pregunta, se pregunta Alicia en tono de ensueño. Regresa. Escucho una voz distante de la oruga de nuevo regresa Si crees que Alicia debería hacerle caso a la oruga Vamos a un lugar Si crees que en cambio Alicia debe abrir la puerta e ingresar al palacio Vamos a otro lugar Así que las opciones son Hacerle caso a la oruga o entrar al palacio Hasta donde sabemos al parecer la reina nos quiere matar Esto es lo que sabemos de la sesión anterior Pero bueno Tal vez querramos ir adentro del palacio Tal vez no, tal vez queramos ver Con la Aruga, no lo sabemos Ay, no tengo agua Vamos a pedir a la producción agua No me traje agua, no puede ser Se me hace a cara garganta en 10 minutos oh, Ay, estamos tomando el camino El camino correcto parece ¿Claro lugar? Sí. Segundín, ahí venimos. <risa> acá estamos, acá estamos. me trajo agua, así que vamos a empezar Vamos bastante bien no, no Nadie murió Tuvimos un solo combate hasta ahora, que fue la última sesión Fue el final de la última sesión, muy tenso todo eh, Pero sobrevivimos mucho más que leyendo los libros de Eso se sí, ah, ve a tomar agua Gracias Fran. Bien Si crees que Alicia debe hacerle caso a la oruga 357 Quita <tose> Gracias a Dios, exclama la oruga genuinamente preocupada mientras los espiráculos de su cuerpo se movían agitadamente Pensé que te habías perdido un estado mental superior del cual no regresarías Alicia está un poco aturdida y mareada todavía, como si no estuviera completamente conectada a su cuerpo Pero de repente una extraña mezcla de recuerdos comienza a aflorar de su inconsciente Alicia recuerda —Recuerdo todo —exclama Alicia agitada. —El hoyo de la madriguera, la sala de las puertas, la casa del conejo blanco, la primera vez que nos conocimos, la duquesa y su bebé, jugar al croquet con la reina. Alicia se queda sin aliento, apabullada de tantos recuerdos. —Bienvenida de nuevo al país de las maravillas. —Lástima que las circunstancias no son mejores. —¿Circunstancias? —pregunta la niña. —Es la reina de corazones. Está más desquiciada que nunca. Aquí estamos todos locos, murmura Alicia en voz baja. Su locura ha infestado nuestra realidad y ha transformado el mundo de ensueño del País de las Maravillas en un pesadillesco reino de horrores imaginarios y fobias manifestadas. ¿No lo ves? Le explica la oruga. Es por esto que la reina debe morir. Alicia no entiende la mitad de las palabras que la oruga dice, pero entiende lo suficiente como para darse cuenta de que el País de las Maravillas está firmemente... Todo el Perdón, para darse cuenta de que en el país de las maravillas todos están firmemente de acuerdo en que ella debería matar a la reina del caos y la locura. Esto no lo habían dicho en la sesión anterior. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de emprender tu camino nuevamente? Sí, le responde Alicia después de meditar sobre la pregunta un instante. ¿Por qué no eres una mariposa teniendo en cuenta que nos hemos cruzado en el pasado? El padre Guillermo dice que tengo un caso severo de neotenia. Ahora. Ahora. ¿Quieres un último consejo? Mantente alejado de la casa de locos de la duquesa. La pesadilla ha echado profundas y extensas raíces allí. Encamínate hacia el palacio y recuerda seguir para adelante. Siempre. Nunca des la vuelta. En marcha entonces. Uff, ¿qué pasó acá? Tengo que anotar cosas. Tengo que anotar. Revelación 236 y Metamorfosis en la hoja de aventuras. Así que lo vamos a hacer... Esto no lo hicimos antes, dónde lo anoto? Vamos a saltar acá que hay espacio, revelación 236 y metamorfosis. No sé qué será, tal vez lo usemos después, vamos a ver qué pasa. Ajear a un punto Le un párrafo Borracho en un estado emocional Ok, para Primero 3.16 bueno, Recordemos que siempre tenemos que ir para adelante Nunca volver Estos son los consejos de la Aruga Obviamente los podemos ignorar Pero hay que tener en cuenta Por algo fuimos a hablar con él también, ¿no? 3.16 Esto va en estado borracho Lo mejor que me salga la extraña neblina ocurre en el camino por un retorcido bosque Alicia cree que la neblina nubla sus sentidos pero, pero logra emerger de entre los gigantescos hongos Y deja atrás la, la enloquecedora neblina Uff se respira profunda, profunda, profundamente varias veces En el aire fresco y observa a su alrededor bueno. Alicia está, está parada en la cima de una pendiente muy, muy empinada así al pie de la cuesta hacia el norte al otro lado una cerca encijada de una casa extraña con chimenea que parecen orejas de conejo y, y el techo peludo en, en lugar de paja al noreste hay una casa como grande de, de estilo payadiano no tengo ni idea qué. Más allá de la cabaña, Alicia puede ver tantos setos que forman unas paredes de laberinto que cubre como varias hectáreas. <ríe> Ese fue el párrafo. Bien, ¿en qué dirección debería ir Alicia ahora? Para dirigirte a la gran casa, vamos a algún lado, esas son las dos opciones. A la gran casa o a la cabaña con techo de paja. <ríe> A ver, creo, ahora pues, lo estoy releyendo para entender lo que dije <ríe> eh, La casa, bueno no sé, vamos a ver a dónde me lleva <ríe> A ver a dónde estamos yendo ahora, parece que si va ganando la cabaña con techo de paja A <risa> ver. Me he perdido estoy. Acá está. Me parece que todo indica que ganar ir a la cabaña. Bueno, para ir a la cabaña con techo de paja, dirígete al 216 Espera, ¿dónde estamos yendo? Uy, apareció un dibujo de un gato Del gato, todavía no lo encontramos al gato eh, No, es acá eh. Alicia se acerca a una casa que tiene chimeneas con forma de orejas de techo ¿Eh? Ah, perdón Con forma de techo Estoy confundiendo, estoy leyendo mal León que tiene, se acerca a una casa que tiene chimeneas con forma de orejas y techo de piel en lugar de paja, claramente construida para asemejarse a una liebre. Frente a la casa, debajo de un árbol, hay una mesa larga y en su cabecera una silla grande con apoyabrazos. ¡Oh! Escuchen esto. Si tienes la palabra REVELACIÓN anotada en la hoja de aventura, dirígete al punto con el número que está anotado a continuación de dicha palabra, sino al 318. ¡Oh! Tenemos revelación en la hoja, es 236. está pasando acá? No me esperaba esta mecánica. <coughs> Recuerdo este lugar, dice Alicia, mientras atraviesa la entrada de una desbendizijada verja. Es la casa de la Liebre de Marzo. La última vez que estuve aquí, la Liebre de Marzo estaba tomando el té con el sombrero loco y el lirón. Pero no hay señales de ellos aquí ahora. Me pregunto dónde estarán. Bien, acá hay dos opciones. Si quieres que Alicia se acerque a la mesa, o querés que eche un vistazo dentro de la casa de la liebre ok esta es la casa del sombrero loco al parecer y queremos buscar que hay en la mesa o queremos ir más adentro de la casa me estaba preguntando cuando iba a aparecer el sombrero loco en un libro que tiene locura como característica Además va incrementando a medida que Me pasen cosas eh, Eso está interesante Ir a la mesa del sombrero loco O ir adentro de la casa Luteamos la mesa primero <risa> Eso sí venimos Cada vez que tenemos oportunidad De lutear, lo hicimos Me parece, creo que una vez o sola sea, vez nos lo hicimos Y nos arrepentimos mucho Bien, todo parece indicar que vamos a ir a la mesa. Mesa okay. por dos votos. Listo, ganó la mesa. <coughs> Quizás el sombrero y la libre lograron esconder al pobre Lirón dentro de la tetera. Se dice a sí mismo Alicia al acercarse a la mesa. Está servida para el té. Se Inclina sobre la mesa y levanta la tapa de la gran tetera para mirar adentro Inmediatamente la tetera se alza en el aire y la golpea en la cara La sangre le empieza a brotar de la nariz Alicia cae de espaldas completamente mareada Alicia pierde un punto de resistencia Además, mientras dure la próxima batalla, pierde un punto de combate oh, La resistencia es nuestra vida, cuando llegamos a cero perdemos 8. Me pegó un, una trompada en la nariz Menos mal que tenemos la, la tijera Para hacernos para, Valer para en el combate Que nos da más uno Así que quedamos en más cero pero Uf. 146 Tenemos la nariz rota Ahora 146. Mientras avanza por el jardín, Alicia. Ay, no noté las decisiones, soy un giro. Bueno, después voy a ver el video y las anoto bien. Eh, hay algo que es importante: que es... El libro salió con errores de impresión Y eh, Hay unos errores de... Que están solucionados con la fe de ratas Pero no se dice nada de esto Así que sigamos, nos pegaron una tetera en la cara Mientras avanzas Mientras avanza por el jardín Alicia escucha un susurro agudo Atrás suyo y se da vuelta Los setos del jardín se cierran sobre ella Y la fuerzan a apresurarse por el sendero Para no ser aplastada Alicia divisa una salida del jardín Un arco de ladrillos Lagado de hierbas. Y más allá del arco, la oscura profundidad de un lúgubre bosque. Pero Alicia no tiene otra alternativa a que ingresar al bosque o deberá ser devorada por los cetos atrás suyo. 397. Uh -huh. 397. <tose> A medida que Alicia entra al bosque, el cielo se oscurece y un siniestro y amenazante crepúsculo se asoma. Alicia sigue el sendero y entra en una penumbra sobrenatural. Los árboles pronto ceden y hongos gigantescos aparecen. Hongos que parecen ser más altos que los mismos árboles. Alicia se pregunta si no estará encogiéndose cada paso. Ya ah, estuvimos para acá. Si quieres que Alicia continúe su camino hacia la izquierda, sí, ya estuvimos acá. Bueno. Y se todo bien. Bueno, la opción es para la izquierda eh, vamos a estar tranquilos. Y para la derecha vamos hacia la neblina. Otra vez más hacia el oruga. buscando a ver si tal vez me confundí yo no creo volver acá ¿Quién va ganando? A la izquierda. Sí, vamos a la izquierda ahora. 407, a ver a dónde vamos. Vamos a chequear rápidamente. Lo voy a mostrar porque está acá la fe eh, de ratas. Ahora ya me Ajá Creo que estamos siguiendo bien las cosas, ¿eh? Oh, hay un empate. Bueno, vamos a ir aquí. Entonces voy a tirar un dado. Para solucionarlo. Par izquierda, impar derecha. Derecha una vez más. 2.85 Acá vamos a repetir lo mismo Extraño Mientras Alicia continúa por el camino Los tentáculos de, ne de nevelina Que se enroscan apacibles En los troncos de los hongos gigantescos Despesan hasta convertirse en una bruma Densa y nauseabunda Que huele a moho y a potrepo. En eso se encuentra a sí misma Entrando en un claro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 Realiza una prueba de locura. Vamos. Esperamos. ¿Está todo bien. Ahora sí. La superamos. Vamos al 3.23. Siento que estamos en un loop. Bien. Tenemos la charla. La oruga. Que no la voy a leer. no Fue como re larga. Pero... Ahora nos da la oruga la opción de nuevo Que es Robar del hongo Para recordar el futuro De la pipa Para recordar el pasado O Ignorar todo Y seguir adelante en el bosque Así que esas son las opciones Siento que me confundí yo Las opciones son el hongo para el pasado la pipa, perdón, el hongo para el futuro, la pipa para el pasado o ignorar las dos la pipa ya la hicimos y nos trajo de vuelta acá, así que claro, hongo o ignorar todo <risas> claro, están los emojis nuevos de el ordi parece que es momento de loco, ¿no? sí. indica que va a ganar el hongo bien vamos a recordar el futuro el 21 reacia Alicia arranca un pedazo del hongo y lo prueba con vacilación antes de tragarlo rápidamente. El gusto de los hongos le resulta desagradable. De inmediato su visión se vuelve borrosa y el mundo a su alrededor se funde en siniestras alucinaciones. Alicia pestanea y se halla en una habitación muy parecida a la sala de las puertas del llano de la máscara. De hecho, al dar un vistazo a su alrededor, se da cuenta que es la misma sala. Ante ella hay tres puertas, la imagen de un laberinto tallada en la primera puerta, la segunda lleva a la imagen de un palacio Y la tercera no lleva nada tallado Alicia está segura de que debe abrir alguna de esas puertas ¿Cuál? ¿La puerta del laberinto? ¿La puerta del palacio? ¿O la puerta sin nada? Esas son las opciones ¿Nos dijeron algo de un laberinto? Sé que la uriba... el nos habló y nos había dicho algo sobre... Ir adelante Ir el palacio. No estoy seguro. Ese bota. Me pregunto cómo vas cómo vamos a hacer para seguir un laberinto acá porque suena re complicado. Encima sí, hay imágenes del laberinto. Parece que vamos a ir al laberinto. ¿Sí? Todo, todo indica que nuestro camino es el del laberinto. La manija gira y Alicia atraviesa la puerta hasta encontrarse en un laberinto de altos setos de coníferas. Alicia corre por el camino de grava enfrente a ella, dole una esquina y se halla en el corazón del mismo. Sentada en el alfeizar de una piscina con forma de corazón, está una niña de aproximadamente la misma edad que Alicia, una chica de pelo rubio enmarañado con un vestido azul y un delantal blanco. —Soy yo! —exclama Alicia. La otra Alicia no se da por aludida y continúa con la mirada clavada en el agua cristalina de la piscina. Mm. Desconcertada por esta insinuación, Alicia echa a correr por el laberinto, dando giros por aquí y por allá hasta toparse de nuevo con el imponente portón adornado con flores de hierro forjado y hojas de hiedra. El portón está cerrado con seis pestillos, pero ahora su otro yo aparece y Alicia... La mira girar los cerrojos mariposa, uno por vez, hasta que entre todas las manecillas forman un rectángulo alrededor del portón. Mientras la otra Alicia termina de girar el último pestillo en sentido derecho, se escucha un chirrido de engranajes, y el portón se abre. Más allá del portón hay un túnel cercado por los frondosos setos. La otra Alicia se dispara en dirección al túnel, y el portón se cierra detrás de ella. Alicia, debes regresar ahora. Sobreviene la voz de la oruga por sobre los altos setos. Regresa. Punto 108. Ah, porque estamos recordando el futuro. Ok, ok, ok. Rectángulo. La imagen vuelve a cambiar y Alicia se halla parada ante una torre de marfil. Totalmente cubierta de enredaderas. Dentro de un bosque lúgubre, dentro de la niebla, dentro donde la niebla comienza a envolverla. ¿Quién vive aquí? se pregunta Alicia Somnol. Regresa, se escucha la voz de la oruga, regresa. Si crees que Alicia debe obedecer a la oruga, vamos a 185. Si crees que Alicia, en si quiere que Alicia entre al castillo marfil, vamos a otro lado. Así que, bueno... Hacerle caso a la oruga o ir al castillo, a la torre de marfil. ¿Qué que tenemos? Ahora estamos decidiendo. ¿Qué va a hacer a Alicia con su visión al futuro? De parecer, tenemos que formar un rectángulo en el laberinto para salir. Esto es importante eh, porque nos da paso a un túnel. <risa> Y... Um, ahora hay que ver Podemos hacerle caso a la oruga y volver al bosque me imagino O... Entrar al castillo marfil Ignorando lo que dice la oruga Todavía la oruga no hizo nada para que la consideremos nuestra enemiga Pero por otro lado... ¿O deberíamos ser la amiga nuestra? ¡Ah! Nos hizo acordarnos que nos acordemos de todo Sí, sí, la estuvo llorando. Y, y nos convidó todo lo que tenía para ofrecer Esto un poco lo podemos negar Bien, obedecer a la oruga 185 Vamos a ser prudentes —¡Gracias a Dios! —exclamó la oruga, y los espiráculos de su cuerpo moviéndose agitadamente. —¡Pensé que te habías perdido en un estado mental superior del cual no regresarías! —¿Regresar a dónde? —le pregunta Alicia. —Tu cuerpo y mente todavía en estado de confusión. Siento que ya estuve acá también. <risa> —¡Pues aquí, al país de las maravillas, por supuesto! —le responde la aruga. —Tan solo nos hubiésemos conocido en mejores circunstancias. —¿En qué circunstancias nos estamos conociendo, entonces? —le pregunta Alicia. Es la reina de corazones, Está más desquiciada que antes, estoy seguro que hicimos esta parte. ¿O no? Su locura ha infestado nuestra realidad y ha transformado el mundo de ensueño del país de las Maravillas en un pesadillesco mundo de horrores, imaginarios y fobias manifestadas. ¿No lo ves? Explica la oruga. Es por eso que la reina debe morir. Alicia no entiende la mitad de las palabras que la bruja dice, pero entiende lo suficiente como para darse cuenta. De que todos en el País de las Maravillas están firmemente de acuerdo en que ella debe matar a la reina del caos y la locura. ¿Todavía tienes otra pregunta antes de emprender tu camino nuevamente? Sí, le respondo. Después de meditar, sobre la pregunta un instante. ¿Por qué no eres una mariposa teniendo en cuenta que ya nos hemos cruzado en el pasado? El padre Guillermo dice que tengo un caso severo de neotenia. Ahora, ¿quieres un último consejo? alejada de la casa de los locos de la duda. La, pella... la pesadilla ha echado profundas y extensas raíces encamientas el palacio y recuerda seguir para adelante siempre para adelante, nunca deja vuelta en marcha entonces oh, no es una hoja que dice lo mismo, pero hay otro otro final anota la palabra metamorfosis eso ya lo anotamos, ¿o no? ¿Eh? Y al punto 316 Está confundido este libro Vamos a poner Ah no, sí está Son varias hojas que te hacen dar vuelta Por la misma parte de la historia Para, para mantenerte con la aruga Mirá, muy inteligente La extraña neblina oscurece El camino por el retorcido bosque Alicia cree que la neblina nubla sus sentidos, pero eventualmente logra emerger de entre los gigantescos hondos y dejar hongos y dejar atrás la enloquecedora neblina. Alicia respira profundamente varias veces el aire fresco y observa su alma. Alicia está parada en la cima de una pendiente muy espinada. Al pie de la cuesta hacia el norte, al otro lado de una casa desvencijada, yo seguro que hicimos esto. Alicia ve una casa extraña con chimeneas que parecen orejas de conejo y el techo peludo en lugar de paja. Al noreste hay una casa grande al estilo payadiana. Más allá de la cabaña, Alicia puede ver los altos setos que forman las paredes de un laberinto que cubre varias hectáreas. ¿En qué dirección debe ir Alicia ahora? ¿A la gran casa? O a la cabaña, de techo de paja. No, no sé qué pasó acá, en este, me, me hicieron un loop que me confundió. <risa> Pero ahora sabemos todo lo que la grúa nos tiene para decir, eso por lo menos. Por lo menos, porque vimos el pasado, y no me costó mucho. Pero en el futuro vamos a estar enfrente de una puerta que tiene seis cositos y hay que armar un rectángulo. Bien, la gran casa, todo parece indicar, la gran casa. Sí, sí, sí. Fue, fue todo... ¿Qué pasó ahí? creo que yo me haya confundido de número que es sumamente posible. Pero bueno, todo parece indicar que vamos a la Gran Casa. 19 sí. <coughs> A medida que Alicia se acerca a la Gran Casa, el viento acelera el paso de las nubes. ...hasta que el sol se tapa casi por completo y el cielo se oscurece. Empeñada en evitar el viento y el repentino frío, Alicia reflexiona sobre cómo proceder. ¿Debería golpear la puerta o debería entrar directamente? Esas son las opciones. Golpear o entrar. Estos son los momentos en los que que está en la mesa y el DM te dice ¿estás seguro que vamos a golpear? si todos los jugadores te miran ¿por qué hiciste esa pregunta? muchos resultados de golpear la puerta al parecer hay que ser cordiales Recuerdo que en el otro juego en el que hicimos de D&D También eh... ah, fuimos sumamente cordiales, ¿no? Pero... Nos fue mal no fue, no fue muy muy mal Bien, parece que vamos a golpear la puerta entonces ¿Quería golpear la puerta? Dirige el punto 309. Alicia se acerca con timidez hasta la puerta y golpea. No es necesario golpear la puerta, se escucha una voz del otro lado. Alicia se da vuelta y mira hacia abajo. Ve un sapo enorme vestido con ropas de lacayo, con una peluca de rizos. Impa. No, no es necesario golpear la puerta. Continúa el lacayo sapo. Debido a dos razones. Primero, porque estoy del mismo lado de la puerta que tú. Y segundo, porque están haciendo tanto barullo adentro que nadie podría oírte. Ciertamente, se escucha un gran barullo proveniente de adentro, de casa. Un aullido constante y el sonido de estornudos. Cada tanto, el ruido de un plato o una tetera golpeando contra el suelo. ¿Cómo puedo entrar entonces, por favor? Le pregunta Alicia. Puede haber cierta lógica en golpear la puerta, responde el callo. La puerta estuviese entre nosotros, por ejemplo, estuvieras adentro y golpearías, yo podría dejarte de salir. Ciertamente, la Calle Sapo no será de gran ayuda. ¿Qué debería hacer Alicia ahora? ¿Abrir la puerta y entrar a la casa? ¿O darse por vencida y continuar su camino? Siento que este es la Calle Sapo de uno de esos NPC que pongo para divertirme a mí mismo. <risa> Las opciones que estábamos eligiendo eran abrir, entrar a la puerta o darse por vencida e irse a otro lado. La Luciana está preparando la. Mientras vamos a pegar la ¿Sí no si no, todo está ¿Sí? Pedime que no a escribir Darse por vencida O abrir la puerta Exactamente está bien, está bien, está bien ¿Verdad? Muy entretenido el libro Los dibujos que tiene Cada tanto aparece un dibujo Que decís ¿Qué es esto? Está muy bueno. ¿Y todavía no apareció el gato? Las directrices No, no, está bien, está bien Puerta Parece que vamos a entrar 2.89 <coughs> Vamos a entrar ahora La maneja de la puerta gira Y Alicia cruza el umbral Alicia el umbral. No puedes entrar allí, no estás invitada Grita el lacayo sapo de repente Alicia se da vuelta y observa cómo el lacayo sapo Comienza a hincharse A medida que corre hacia ella Su uniforme se empieza a zafar En las costuras ya la que no puede contener El alarmantemente enorme Nuevo cuerpo del anfibio Tapa abre su boca y su lengua sale disparada como un látigo, pero no logra atrapar a Alicia por un pelo. Si todavía puedes utilizar la habilidad La Pluma es más poderosa, este es un buen momento para hacerlo. En caso contrario, Alicia se debe preparar para enfrentar el furioso Lacayo. Nunca usamos la, la habilidad de la pluma más fuerte Nunca tuvimos la oportunidad de usarla hasta ahora Creo Más y más extraño lo hicimos dos veces Creo que es un buen momento para, para probar Si no vamos a tener que enfrentarnos contra un brunque enojado ¿Qué dice? No, yo creo que... Había que usar habilidad, así <risa> si me deja a mí. Ahí puse la encuesta. Genial. Ahora, para pelear, recordemos que tenemos un menos 1 a la pelea, porque... Por la aruga, creo que fue culpa de la aruga. Y tenemos resistencia 9. Tengan un montón los ¿no? bichos. Pero por suerte tenemos mermelada que cura 4 cada uno. Y los podemos usar en el momento que guerramos. No hay regla para usar la mermelada. Nos podemos clavar una cucharada y salir. O oh, bueno, parece que indudablemente la que vamos a elegir es la pluma más fuerte. Todavía no usamos, vamos a ver qué, qué pasa. Importante, solo podemos usarla hasta tres veces por libro. Después se terminó todo. Yo realmente también quiero saber qué hace la pluma. fuerte. Estoy seguro que hay algún tipo de trampa narrativa. Bien, 2.69. Acá en el libro, la habilidad se llama La Pluma Más Poderosa, pero en la hoja de personaje del libro se no, La Pluma es Más Fuerte. <coughs> Alicia se sobresalta con una sombrea oscura. ¿Eh? Sombrea. Alicia se sobresalta un, cuando una sombra oscura... Tiñe el rellano de la casa y el aire es invadido por un nido siniestro El lacayo sapo interrumpe su ataque y mira hacia arriba Al mismo tiempo que un ave gigante con alas tan grandes como el campo de juego de Crocker Se lanza desde el cielo y agarra al anfibio con su pico y se va volando Alicia se queda sola en la entrada de la oscura casa 2.59 Ok Era algún tipo de trampa, eh. era tipo el poder especial Digamos. Al entrar a la casa, Alicia avanza por un costado, por un oscuro vestíbulo. Se escucha el eco de sus cautelosas pisadas desde el techo, revestido en yeso y estuco y sus intimidantes columnas. A la derecha, Alicia observa una simple puerta, mientras que al otro lado del vestíbulo hay una puerta abierta que conduce hacia lo profundo de la casa. Si quieres que Alicia abra la puerta para ver qué hay adentro, dirígete al 482 Si quieres que Alicia debería abandonar el vestíbulo a través de la puerta abierta Dirígete al 502 ¿Dónde está mi mano? Página Perdí A ver, Luz. Entonces, abrimos la puerta o Caminamos por la puerta abierta Esquivamos una pelea Siento que la pelea más fuerte es ese poder cuando, que, que mata a todos los enemigos del, del videojuego que están ahí Es tipo el último, me parece Si es el último, bueno Yo todo ¿Pudiste, Lu? Creo que sí Sí, no, va a ser un, un re milagro No creo que pueda A ver, déjame Ah, oh, pudiste, pudiste hacerlo Abrimos la puerta Bueno, parece uf, Parece que vamos a abrir la puerta ¿eh? Ok, okay. Bien, si quieres que Alicia abra la puerta para ver qué hay adentro dirígete al punto 482 <coughs> Alicia abre la puerta y descubre lo que solo puede describirse como un pequeño boudoir Sobre el tocador frente al espejo descansando en un soporte hay una peluca empolvada espléndida que parece salida de los libros que su institutriz le hacía leer sobre la Revolución Francesa. La niña no puede evitar tomar la peluca del soporte y ponérsela imaginando que es María Antonieta mientras se mira en el espejo. Si quieres que Alicia se quede con la peluca puesta, anótala en tu hoja de aventura. A ver por qué no. ¿Alguien está en contra de lutear la peluca? Yo no lo voy a anotar. Peluca... No me gustó lo de María Antonieta. Tal vez, tal vez tengamos el mismo destino. No hay nada más para hacer aquí. Por lo que eventualmente sale del boudoir por la misma puerta que había entrado. Dirígete al punto 502. Hmm, estamos cerca del final del libro acá. Otro detalle el libro de David tenía mucho más finales que este. <coughs> al dejar el vestíbulo, Alice ingresa a un largo pasaje que desemboca en una puerta cerrada. A través de dicha puerta se puede escuchar el sonido de llantos, gritos y muchos estornudos. Cada tanto, el ruido de un plato o una tetera golpeando contra el suelo. A mitad del camino por el pasillo, otra puerta conduce a la izquierda. ¿Alicia debería encaminarse hacia la puerta del fondo del pasillo? Estas son las opciones. ¿Alicia debería encaminarse hacia la puerta del fondo del pasillo? ¿Abrir la puerta de la mitad del camino del pasillo? ¿O pegar la vuelta y abandonar la casa? Entonces, fondo del pasillo, mitad del pasillo, o irnos de la casa. Siento que en algún momento va a haber un monstruo, tipo, que, que nos ataca con, con una... Guillotina, su arma es una guillotina. Iba a decir, si tenés la peluca, este monstruo tiene más 12 al ataque. Bueno. Bien, bien, bien, bien. Bueno, hay un empate. <ríe> y vamos a tener que tirar un dado. Yo que admití que esta decisión no es tan interesante. Pero vamos a ver a dónde nos lleva. Ahora hay un empate solo entre dos opciones. Ok. Bien. Mitad del pasillo o irse de la casa. Par, nos vamos de la casa. Impar, mitad del pasillo. Mitad del pasillo. 2.39. A ver qué pasa acá Alicia vuelve a intentar Abrir las puertas de la sala Creo que 2.39 Creo que... Ahí está Bien Sí señor 2.39 Alicia abre la puerta e ingresa a una sala De lectura enorme Estanterías de libros, dos veces más altos que ella, cubren las paredes llenas de libros empolvados, encuadernados en cuero sobre diversos temas. Desde zapatos, barcos y lacre hasta repollos y reyes. En el medio de la habitación, sobre una mesa pequeña, un juego de ajedrez que parece estar el curso, pero no hay nadie alrededor que esté jugando. ¿Qué debería hacer Alicia ahora? Hay tres opciones. husmear los libros. Inspeccionar el juego de ajedrez o abandonar la biblioteca y seguir el camino. Libros, ajedrez o nos vamos. <risa> tenemos solo dos y si nadie se quiere ir de acá, parece. ¿eh? La biblioteca parece un lugar seguro, ¿no? No creo, eh. No creo que ninguno de estos lugares sea seguro. Pero hay una gran pelea entre la biblioteca y los libros. ¿eh? Hmm. Todo parece indicar ahora que vamos a ir al juego de ajedrez. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Ya no me tocó ninguna página con un... No está el gato todavía No me acuerdo en qué parte de la historia aparece el gato Bien, chusmear el juego de ajedrez 132 Apareció el tablero de ajedrez La mayoría de las piezas ya no están en el tablero Las que quedan están dispuestas de la siguiente manera Debajo de una de las esquinas del tablero Se halla una nota en la que se lee Turno del blanco Considerando que le toca mover al blanco Dice Alicia, me pregunto cuántos movimientos le faltan para ganar ¿Sabes cuántos movimientos necesita el blanco para ganar? En caso afirmativo, dirígete al punto X Donde X es la cantidad de movimientos requeridos Wow, hay un tablero de ajedrez con fichas de verdad Le voy a mostrar Entonces... Al parecer, si descubrimos cuántos movimientos le falta al blanco Vamos a descubrir a qué, par, a qué página tenemos que ir Si no Vamos al 4.54 Habría que ver el tablero A ver si, si puedo poner un tablero de ajedrez Las fichas repartidas ah, No me esperaba algo así Viene bien, viene bien, eh Esto de verdad, ¿eh? Esto de verdad, de verdad. Un desafío de ajedrez, no me lo esperaba ni a palos. Se ve tan mal encima en el libro. Y creo que en el libro se confundieron... No, vamos a hacerlo, porque pueda. Tengo un taller de Jerez Ah, se los, voy a, se los voy a compartir Es posible que yo lo esté anotando mal Porque se ve medio feito. Y tampoco quiero tomar mucho tiempo acá, ¿no? Porque... Blanco Y otra de estas Fill Está, esto no está Está y esto no está Bueno Este parecería ser el tablero Empiezan las blancas, hay que ver cuántos movimientos necesita las blancas para ganar. Ah, creo que este es el rey blanco y me lo tengo Mostrar de nuevo el tablero Es medio raro, ¿no? porque okay, estaría bueno que sea un poquito más grande Creo que la opción De decir Esto va a tomar demasiado tiempo Es la mejor ahora <risa> Así que voy a tomar la decisión Torre blanca F4 Caballo es que G6 y la prueba más fuerte Que el rey... <risa> <risa> bueno, esto nos tomó demasiado tiempo 4.54 bueno, Después lo voy a, voy a buscar 454. Ahí, ahí mando screenshot y yo tal, Bien. Ahora sí. Veamos. Alicia abre la puerta al final del largo pasillo y descubre una gran cocina llena de humo. Al lado del hogar, en el piso, junto a un banquito vacío, un bebé llora a los gritos en su... Inclinada sobre el fuego, una cocinera escuálida y con expresión agria, revuelve el contenido de un gran caldero. ¡Ey, me acuerdo de esto! ¿Se acuerdan el cuadro de la primera sesión? El calor, el humo, el bullicio, hacen que Alicia se pregunte si por error Ahora no ha entrado en Pandemonium, la capital del infierno. Esa sopa tiene definitivamente demasiada pimienta, piensa Alicia. mientras atraviesa la cocina para intentar ver qué hay en el caldero. Efectivamente hay demasiada pimienta en el aire y la hace estornudar. Al escucharla la cocinera se da vuelta y a través del vapor y el humo que, se, que vicia en el ambiente se detiene a examinarla detenidamente con sus ojos Entrecerrado, para luego lanzar una mirada fulminante al bebé que sin pausa estornuda y aúlla alteradamente ¡Cállate! Tilla la, co la cocinera lanzando un atizador hacia la cuna tener cuidado con lo que haces! le dice Alicia, horrorizada ¡Reprende a tu pequeño bebé y abofetealo cada vez que estornude! le contesta la cocinera de mala manera ¡Él solo lo hace para provocarme porque sabe que me molesta! ¡Ok! Dicho esto, la cocinera agarra una cacerola Y la arroja hacia Alicia Realiza una prueba de agilidad Si Alicia la supera, dirígete al punto 444 Si no, al 424 Las reglas de agilidad Posibles peleas, ¿verdad? Tira dos dados y tenemos que sacar menor de lo que tenemos O sea que tenemos que tirar dos de seis Y sacar menos E... -M. Menos que 7 okay. Oh, lo conseguimos Esquivamos una olla de una persona Que está muy, muy loca 4.44 Alicia se inclina Lo más que puede para eludir el sartén Que se precipite hacia ella Vamos al 3.84 ahora Ok La cocinera agarra una cuchilla en, un cuchilla enorme de la tabla de cortar sobre la mesa justo cuando Alicia ve los trozos de carne ensangrentada que están en proceso de ser carneados. La forma de esos pedazos de carne la perturba. La mirada de la niña es atraída hacia el caldero burbujeante que se encuentra sobre el fuego cuando algo comienza a flotar en ella. Es una cabeza humana con sus horribles rasgos paralizados en un estado de shock permanente que hace juego con la expresión de horror de Alicia. Añade un punto de locura. Alicia no había visto algo tan perturbador desde que cayó por el hoyo de la madriguera. Si quieres que Alicia utilice la habilidad más y más extraño para preservar su cordura, dirígete al punto 374. Si no, al 148. Entonces acá... Hay dos seres. si queremos usar más y más extraño o no. Uh, oh, vieron ganas de estorbar a mí ahora. No hay ninguna olla. Está bien. No usarlo. Opa. No quieren usar más y más extraño. Hay dos que no quieren usar más y más extraño Probablemente más y más extraño haga que la persona esta se vuelva un monstruo horrible y Todas cosas feas, para Pero bueno, parece que no queremos usar más y más extraño No lo usamos. Vamos al 141. Alicia está atrapada en la cocina con la desquiciada cocinera. La vieja huesuda se acerca dando zancadas hacia Alicia, sujetando fuertemente una enorme cuchilla de carnicero que chorrea sangre. Hay otra opción más. Siento que nos están dando la oportunidad de escapar. Si, Alicia quiere, si quieres que Alicia use la habilidad La pluma es más poderosa, dirígete al 205. Si no, al 222. Ay, ya, ya, ya nos dieron dos opciones de, de usar habilidades La primera dijimos que no Usamos la pluma fuerte O no la usamos A ver, tal vez tengamos que pelear Contra esta señora eh, por alguna razón me la estoy imaginando como la mala de Coraline. Y sí, acá, acá se puso picante todo Parece que no vamos a usar la habilidad de nada, eh Tres para no usarla. Creo que hay dos que están votando que sí, pero tres sigue siendo más. No la vamos a usar, ¿eh? Esta vieja me va a cuchillar. Bien, no vamos a usar la habilidad. Y en el libro no creo que nos pregunte de nuevo. 222. ¿Sabes cómo me dicen? grita la cocinera. Corre por la ahumada cocina en dirección a Alicia para cortarla en rebanada. Huesos sangrientos. Debido a que no me gusta desperdiciar nada de un cuerpo y no me refiero solamente a las vísceras, sino también a la sangre y a los huesos. La cocinera blande la cuchilla muy cerca de Alicia, que en contraataca aterrorizada. La cocinera tiene la iniciativa y durante el combate Alicia debe reducir un punto de su habilidad de combate Debido a la cantidad de veces que estornudó por culpa de la pimienta del aire Tenemos menos 2 al combate Bueno Anotar abajo Combate 1 tiene ella corte poquito resistencia 8 y se llama cocinera caníbel escribí León bien. bien, recordemos que estamos en 10 de vida entonces, la persona que tiene el combate La que tiene la iniciativa tiene más uno al combate Así que tiene combate dos ¿Cómo funciona? En cada ronda se te chequea quién tiene más combate el que tiene más, gana la resistencia Daña la resistencia a su oponente Quien gana la ronda tiene la iniciativa Ahora Tenemos que tirar dos dados cada uno Y se le suma el combate a cada uno eh, Por suerte, nosotros Tenemos... 6 en combate, a diferencia del 2 que tiene ella porque tiene iniciativa. Entonces, vamos a empezar a tirar los daditos. Esta mujer nos está at atacando con una cuchilla de carnicero sangrentada. Nosotros con nuestras confiables tijeras. Entonces, el primer ataque es de la iniciativa. Así que, este, esta tirada es más 2. Bien, bien. Adria, que gratis, gracias por la suscripción 14 meses, qué ídolo ah, Estamos peleando Contra una cocinera re loca Que trata a un hijo Nos quiere cuchillar nosotros Bien Sacó 4, más 2, 6 Yo creo que ya le ganamos Porque tenemos más 6 nosotros sí. Bien Entonces Quien gana eh. Acá. En cada ronda se checa que tiene más combate. El que tiene más daña la resistencia de su oponente. Entonces, nosotros tenemos más. ¿Cuánto daño tenemos? ¿Sí? Acá está. Si el nivel de combate de grises es más alto que el de su oponente, entonces ella hiera a su enemigo restando 2 puntos de su resistencia Pero como tenemos las tijeras, las mejores tijeras del reino, le hacemos más uno al daño O sea que esta persona tiene ahora resistencia 5 Vamos a anotarla separado Porque quiero dejar el monstruito ahí por si lo volvemos a usar Entonces ahora ganamos un solo combate y tenemos la iniciativa, tenemos más uno Tenemos más 7 ahora entonces volvemos a tirar los dados, pero esta vez nosotros tenemos iniciativa Tiramos Estoy seguro que le ganaron por no hay forma de que con su... No puedo creer que tenga uno ¿Sabes qué? Vamos a revisar la, Las erratas No estoy seguro ¡Ah! Le <risa> voy a mostrar las erratas A ver cuál es la corrección que tiene en la página 222 como ven acá hay una corrección en las erratas dice combate 1 cuando en realidad tiene combate 9 <risa> que vamos a empezar de nuevo y esta vez vamos a tener muchos problemas entonces este 5 no existe pequeño error eh, pequeño error de saltar a, de 1 a 9 Cómo cambia, eh? Ahora sí, esta cosa tiene la iniciativa Ahora, ahora siento que es un monstruo más feito eh. Debería haberme dado cuenta Pero bueno, ahora sí Esto tiene iniciativa Y eh, si nos pega, nos hacen, si no me equivoco, dos de daño Voy a leerlo rápidamente de acá Menos mal que están esas ratas para decirnos todo lo mal que lo vamos a pasar Ella nos hace 2 de daño cada vez que nos lastime Ahora vamos de nuevo Entonces tiene iniciativa, tiene más 1 al combate Tiene más 10 a su tirada 18 Nosotros tenemos más 6 Así que sacamos 2 6 Y empatamos No lo hicimos Nos hizo 2 más de daño 7 entonces, un poco este tamaño. ¿eh? Dale. La mermelada podemos usarla en cualquier momento. Cualquier momento, no importa en el momento que estamos. Así que, si quieren usar la mermelada, eh, avísenme por el chat. Mientras tanto, nos toca a nosotros. No, pará, estoy confundiendo. No, no. Ahí se terminó la primera ronda del combate. Ella ganó, nos hizo daño. Tiene iniciativa para el segundo combate de nuevo. Diez, seis son dieciséis. No tenemos seis. Sacar Realto. No lo hicimos. Hace dos más de daño. Estamos cerca de necesitar la mermelada, eh. Creo que hay algo que me estoy olvidando de, de la regla de combate. No, no, estamos haciéndolo bien, así que ella ganó ahora y ataca de nuevo. 10. 14. Tenemos chances. Tenemos chances. Vamos a sacar 8 o más. Y nos lastima de nuevo. 3. Vamos de nuevo. Voy a atacar con su cuchilla ensangrentada. 7, 10, 17. 16-14. Estamos en U. Si nos pega, nos mata. Así que creo que es momento de usar mermeladas. Pero una. A una cura 4, así que estamos. Arranca la ronda de nuevo. Ella tiene iniciativa. 10 en combate. Me, va, me va, va a funcionar ¿eh? 10 y 11 21, no tengo ninguna chance De llegar a 21 ¿Eh? qué? En, en defensa Del libro nos pidió, nos dijo dos veces ¿Estás seguro que vas a ir? ¿Estás seguro que vas a ir? Bueno Vamos de nuevo 13 Tenemos más 6 este es el momento de brillar 7 y 6, 13 Hay una regla de empate si, Alicia, si el nivel de combate de Alicia es igual a su oponente Lanza un dado Si el número es impar Ambos contendientes desvían el ataque del otro. El número es par. No. Bueno, un dado. Par o impar. Par. El número es par. Dirígete al punto 9, que el punto 9 dice... Alicia y su oponente se han herido mutuamente. Resta un punto del total de resistencia de cada uno. Si la resistencia de Alicia se reduce a cero, perdiste. Bueno, por lo menos la lastimamos. <risa> y esto nos pone en un problema, porque si nos la lastima ella de nuevo, vimos. Qué difícil pelearla a esta mujer, ya que yo me voy a comer una mermelada. De ciruela esta es El sapo seguro nos iba a... <risas> el sapo nos iba a dar una lección Que todavía vamos a estar quejándonos del sapo Digamos, ¿no? Porque, ah, eh, Como empatamos ¿Quién gana el combate? Es la pregunta Gana la iniciativa Elisa sigue viva y la resistencia de su enemigo se redujo a cero menos, ella gana y ambos siguen vivos y tienen 10. Vuelve al punto 1. Bueno. Como empatamos, nadie tiene iniciativa, así que solo la tira del dado, más el nivel de combate. Quien gana, gana, que eh? vamos. Esto eh, ahora ya tiene más 9 porque no tiene iniciativa por primera vez. Entonces vamos con la cuchilla, los huesos sangrientos. 9-9 y 18. <ríe> vamos nosotros. Eso no es 18. Tenemos más 6. Así que nos lastima y nos hace dos. Y ahora ganó una vez más la iniciativa Ay, qué difícil Oye, Le pegamos una sola vez y, por, y fue sin querer Prácticamente Ahora ya tiene más 10 Este es el momento que estamos esperando 15 Vamos a sacar más de 9 Pega de nuevo Y yo me voy a comer otra mermelada Así seis. 6 Acá me queda una sola mermelada. Una vez más. 16 saco. Tenemos que sacar más de 10. Dos. Tenemos que sacar un 11. ¡No! Vamos de nuevo. 20. Y nosotros no podemos sacar 20. ¿Sino? ¿Sino que... Y ahora tengo que usar mi mermelada de nuevo sí, No tenemos más mermelada estos pueden ser los últimos momentos Alicia. 16, exacto Silla de carne ensangrentada en su cocina Olinda pimienta Y nosotros sacamos 12 Vamos no, a parar ¿Sacamos el mismo número? A veces me confunde. Iré de nuevo por las dudas Me confundí, pero... iré de nuevo porque me asustó Ganamos una ronda Una ronda Le hacemos 3 de daño Upa, yo que todo Y ganamos iniciativa Ahora ella tiene más 9 Y nosotros tenemos más 7 Ella va... Vamos a ir nosotros primero, porque tenemos una iniciativa No hay forma de que ella saque menos que... Nosotros tenemos más 7, 9 Y ella tiene más 9, va a sacar 11 Bien, ahora ella tiene la iniciativa con su más 10. 18. Nosotros tenemos más 6. Tenemos que sacar 2, 2-6. Para sacar un 18 y empatar. No lo conseguimos. Bien, esto puede ser en la última ronda de combate para Alicia. Su más 10. Pues sus sangrientos se arremeten contra Alicia. Su cuchilla ahora llena de sangre de Alicia. Sacando un 17 tenemos que sacar 10 o más para ganar y no lo conseguimos sacamos un 3 murió alicia bueno esto fue el final del stream porque ya llegamos a las 11 y bueno además también porque nos mataron el personaje a cuchillazos en una cocina uh, no salvamos a ese bebé qué desastre bueno, la verdad, a pesar de, de que nos morimos, el libro es súper divertido, se los recomiendo un montón eh, Tiene otros finales eh, más allá de morir en la cocina eh, Podés, digamos, tal vez salvar el país de las pesadillas en algún punto, enfrentarte a la reina tal vez eh, La verdad, muy divertido el libro, muy bien, la pasé muy bien jugando con ustedes Y estoy sorprendido que hayamos llegado al final pero bueno, la próxima probablemente de, de este estilo, eh, vamos a seguir con los libros de DD, a, a ver hacia dónde nos llevan, y eso sí, son sumamente malísimos. Jugamos, el último Todavía estoy lastimado por el último de juego, porque en el, el, el último combate del DD de ganamos todo el combate, veníamos haciendo todo el drag, esquivamos al dragón, le golpeamos al mago, todo, y de repente el libro dice, sin ninguna tirada, te golpea una masa mágica y te moriste, sos estás preso. Así que bueno, vamos a cerrar el stream acá, estuvo re divertido, mañana tenemos el jardín, espero que les haya gustado mucho Y Nos vemos la próxima, voy a dejar el outro y vamos a ver si le podemos hacer reid a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando Pero...